Hola, ¿cómo estás? Hoy desde la calle transmitiendo la Buena Nueva del Reino de los Cielos y hoy tenemos un programa maravilloso que el Señor nos trae en, en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del versículo 12 al 14. Y bueno, siempre dando la Buena Nueva, saludando a toda la gente que nos escucha en Colombia y a nivel mundial. Y algo maravilloso que el Señor nos habla en, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, nos dice: De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también. Y aún mayores hará hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mis hermanos cristianos en la gloria, aquí los oyentes de La fe y Conquista, el Señor nos está diciendo en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, que todo lo que tú pides, pídeselo al Señor, doblando esa rodilla, pidiendo esa intimidad en el nombre poderoso de Jesús. No se lo pidas a un hermano, no se lo pidas a un pastor, porque son instrumentos que te pueden dar una, una voz de aliento, pero el que realmente, como dice la palabra, de cierto, de cierto, os digo, el que cree en mí las obras que yo hago en la sala también. Tú crees en las obras del Señor. Realmente tú crees en todo lo que el, el Padre te está enseñando. Realmente estás creyendo, como lo dice en ese mismo capítulo, en el uh, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, nos pues dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, si tú crees que Jesús dio la vida por ti, créeme que el Señor te va a dar todo si tú no quieres creer que Jesucristo ha sido tu salvador, hay un problema que tienes que, que comenzar a autoevaluar y mirar realmente si mi corazón cree que Jesús es mi, mi salvador, o tú estás creyendo que Satanás es tu salvador recuerda que Satanás hace dos mil años fue destruido, recuerda que Satanás Hace dos mil años uh, fui, fue pisoteado en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que tenemos un guiador, el Espíritu Santo. Él nos guía la mañana, tarde y noche. Por eso el Señor Jesús dijo cuando, cuando se fue a los cielos que tenía, iba a dejar un consulado Y ese consolador hermoso es el Espíritu Santo. Algo maravilloso que nos dice y, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el cielo. tú le estás pidiendo un carro, tú le estás pidiendo una casa, tú le estás pidiendo una beca, o realmente le estás pidiendo esa parte espiritual, de que vaya, vayas de gloria en gloria, nivel en el nivel, para que el Señor sea glorificado, es lo que primero que tenemos que pedir, tenemos que pedir lo espiritual, porque ese familiar, el Señor lo va a... a a llevar a sus pies, pero sigue orando por él, sigue orando por ese hijo por esa hija, sigue orando por tu esposa por tu esposa, porque el Señor va a hacer algo cosas maravillosas, en el nombre poderoso de Jesús, si algo pidiera en mi nombre yo lo haré, ¿cuál es ese nombre? Jesucristo, ese nombre Jesucristo tiene un poder grande y maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús, y hay una palabra que también nos habla en ese nuevo capítulo, el Señor nos está hablando mucho en el Evangelio de San Juan capítulo 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, lo que estábamos hablando en unos segundos, para que estés con vosotros, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Yo te digo una cosa, si el Espíritu Santo mora en ti, mora en tu esposo, en tu esposa, en tu, en tu familia, en tu hogar, créeme lo que ya, ya has ganado mucho, mucho en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, Padre, de la gloria, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús, con este viento tan hermoso, con este, este agosto aquí en Bogotá, Colombia, en Colombia que son, se le dice que es, es el día de las tormentas por los vientos, pero siempre glorificando al nombre poderoso de nuestro amado Padre Celestial. Recuerda lo que dice, yo no soy esclavo del temor. No somos esclavos del temor, somos eh, esos esclavos del Señor. Si tú has dejado esa cruz eh, de tu pasado, pero estás llevando esa cruz, en Cristo Jesús, gloria a Dios. Te animo a que tú sigas a, creyendo en el Padre, a que lo que tú pidas, esa parte espiritual, pide por esa conversión, pide por... Si tú tienes ese adulterio, si tienes esa pornografía, si tienes ese alcoholismo, si, lo, que, lo que tú tengas, que tú sientes que te está alejando del Espíritu Santo, comienza a durar y Pide al Señor, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que me sigas transformando, me sigas cambiando a, para tu gloria y tu honra. En este momento te voy a pedir que cierren tus ojos y oremos, Padre Celestial, Padre en la gloria, te damos gracias, te damos gloria y honra, Padre Celestial, por estos momentos tan hermosos, amado Señor, Padre Celestial, te pedimos, parece, Padre amado, que ya no somos esclavos del temor, Señor, somos esclavos de ti, porque sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, y como tú eres el, el camino y la verdad la, y la vida, Señor. Lo que vamos a pedir, lo vamos a pedir en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor.